yo, ah. Ah. Psycho One, hoy más. Oh, ah. oh. oh. oh. Yeah. Quiero que para siempre te quedes a mi lado. Desde el día en que te vi quedé impactado. Con tu sonrisa bella y esos ojos azulados. Te dije me tienes bien clavado Que de ti estoy bien enamorado No pienso soltarte, eres lo que siempre he anhelado En las buenas y en las malas seguiré estando Baby eres lo mejor que me ha pasado No sé qué me hiciste pero te pienso todo el día Es que tú eres solo mía El primer beso que nos dimos lo recuerdo todavía Tú eres mi única alegría Te quiero tanto como a la Virgen María Si alguien te toca esto no lo soportaría Por ti matú y también me moriría Yeah. Es que quiero quedarme contigo por toda la vida. Quiero que sea la dueña de todas mis alegrías. Mi día grises los borraste y hasta sanaste la herida. Quiero quedarme contigo por toda la vida. Quiero que sea la dueña de todas mis alegrías. Mi día grises los borraste y hasta sanaste la herida. Oye, oh, yeah. oh, quiero quedarme contigo por siempre. Aún no entiendo no. qué es lo que pasó. No más de repente a mi vida. Usted llegó y me enamoró Fumo y fumo Pero por usted dejo hasta el guarumo No sé cómo le hace para usted hacerme volar Dije que no me volvería a enamorar Pero con esos ojitos bonitos Es difícil dejar de mirar oh, oh, oh, Oye Hoy. Quiero que sepas que quiero quedarme contigo Por siempre pasarla junto desde enero hasta diciembre Comprende, si no es contigo no es con nadie Porque mi amor no se vende Espero y usted lo contemple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 Sabes que yo ya no podría más El concepto amar va más allá de lo que tú y yo podríamos imaginar La verdad, estar sin ti es casi igual que pensar que no podría estar feliz Y así es, mi vida, sin ti no te vayas de mi mundo, quiero tenerte aquí Porque te amo, mi amor, te extraño cada que no estás aquí a mi lado no olvides mi amor sabes tú muy bien lo mucho que estoy de ti enamorado Porque te amo mi amor te extraño cada que no estás aquí conmigo De nuestro amor lo sabes tú y yo que solo Dios es, no es nuestro un... único testigo oh.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 MCB, AHP, oh yeah